Bienvenidos a al canal, en esta ocasión haremos un video del modelo de esta bolsa De todo el sistema de adhesivo, aplicación de adhesivo, en este caso nosotros lo hacemos con pistola y compresora espreable eh. o sea, Completo, de principio a final, todas sus piezas no se lo pierdan. Quiero hacer también una mención especial a una persona que me está brindando todo su apoyo eh, para el canal, para algunos conocimientos. Y se llama, su canal se llama Benieves. Muchas gracias Benieves. Es este, Argentina ella. Es un canal muy completo eh, del cual podemos aprender todos. Y ella también está aprendiendo de, de mis procesos, de nuestra forma de, de llevar a cabo lo, la producción de bolsa entonces pues una mención muy especial a ella muchas gracias por tu apoyo y bueno entonces aquí estamos con el video para que aprendan a saber cómo aplicar adhesivo a este modelo de bolsa les presentamos lo que es eh, separado todas las piezas de este modelo estas piezas son el frente y lo que es la espalda de la, de la bolsa con su cuerpo de, de, en este caso de Eva ven como nosotros ya lo tenemos aquí con el con el resaque hecho, esto viene directamente del corte ya lo, lo ejecutan allá y es nuestra guía para hacer un proceso más adelante, lo que viene siendo la borla de la mota, o, o más bien este de la bolsa perdón le, o la mota, el tope de cierre lo que es la la asa ajustable o la asa de cargo como aquí nosotros le nombramos. Son dos piezas para las asas de mano. Este viene siendo lo que es el corte de sintético con un pedazo de, de foamy. O, o eva, aquí nosotros así le nombramos. Este es otro, otro corte que van a ver el procedimiento ya más adelante que, para que funciona Estas dos piezas son los portacierres de la bolsa. Estas piezas son los copetes o, o este, vistas de forro, son sus, sus partes de, de medio, ya verán el proceso, viene siendo EVA o FOMI, igualmente estos laterales, sus pedazos de sintético y de EVA. En este, en este estos son unas portazas, ya verán su función. Igual los laterales, en algunos lugares les llaman tambores y su pedazo de, de Eva. Y este sería el porta celular. Esas son las piezas que conforman este modelo de bolsa. Eh, partimos de, de unir estos dos cortes en la, en la máquina. Les mostraré cómo. De la base de la bolsa donde va a abrir de esta manera y aquí vamos a hacer la unión a un, a un centímetro de grosor damos un buen remate chequeamos que nos quede alineado nuestro corte y que nos quede también acá que no nos quede corto o desfasado esquineado para que no se nos junten los grosores esto se pasa al, al área de doblillado ok bueno aquí ya pasamos a lo que es el área de esfriado ellos van a comenzar a a empalmar o fijar las piezas para hacer en la aplicación de adhesivo espreable en el anterior video de otra de otra bolsa de otro modelo de bolsa ya les había explicado qué qué adhesivo es este y la función de algunos botones de aquí de la de la pistola ya se los había explicado si gustan pues ahí les voy a dejar el enlace para que lo, lo visiten y si tienen alguna duda, ah, déjenme sus comentarios para poder este, atenderles. Aquí le a Si ven como reguló. ¿Cómo le hiciste ahorita? ¿Regulaste? ¿Dónde? ¿Dónde le apretaste? ¿Ese es para? Para regular. Regular la, el abanico, como les digo, es hacer el abanico más delgado o más amplio. Ese botón es para eso. ¿Tiene esto? Pónganlo acá y así. así. En unos comentarios Mariet nos dijo que éramos muy chiviados todavía en el video, que interactuábamos muy muy con mucha pena. Ahorita lo que va a hacer va a ser esprear la, la asa ajustable o la asa de cargo. lo que van a hacer, van a hacer de, eh, dejar secar un poquito las piezas para eh, su proceso de doblillado en este momento está haciendo lo que son las vistas de forro. vamos a hacer lo que va a hacer es todo y al último ya brillado ¿vale? para que no pierdan detalle esto lo viene siendo lo que es la tapa de la bolsa ya la verán en este su proceso final por eso no pierdan detalle del video de todos los procesos o la parte lateral de la bolsa con sus evas como ven algunas evas vienen de color blanco otras de color negro y es dependiendo el, el proveedor donde las compre uno eh, o el color que uno quiera elegir donde se le hizo la unión es lo primero que vamos a hacer es este aplicarle adhesivo para abrir de costura se esprea de los dos lados bueno aquí ya prácticamente ya nos pasamos al área de lo que es doblillado o empalmado fija lo que es a la base de la bolsa ah, del corte perdón estos son los portacierres donde se coloca el cierre exterior de la bolsa se dobla a un centímetro y se empalma a la mitad ese cuál es el tope no son las portazas ya lo verán en el proceso para que funcione esa tira se este viene haciendo el tope de cierre se doblilla de los cuatro lados a un centímetro y se le corta lo que son los, los doblillados Esa pieza es lo que es el celular de la parte de interior del forro. ¿Por qué instala esta, esta pieza? Por, porque la forma de doblillar, si lo hace en una parte áspera, puede rayar el material o se atora el material. Pone lo que es esta esta es lámina, este es fierro y, y está limado de esta parte para que resbale. Y a la, a la hora de el doblillar, vean cómo hace el efecto de... De más, más rápido se doblilla Esas son las asas de mano Ya verán en el, en el video del, del pespunte Cómo se fabrican Cómo se procesan Como ven, este, este, esta pieza lleva un, un exceso para el doblillado, tal cual como igual como estas. Lleva un, un excedente. Normalmente se les deja eh, 1.25 centímetros o 1. 1 centímetro con 25 milímetros. Eso es lo que aproximadamente les dejo yo de, de exceso para el doblillado. Los tambores ya se adhieren con su EVA. se la de, de cargo o ajustable. Se le hace un doblillado del otro extremo a otro pasamos a lo que es el, el empalmado final con el mismo pegamento alcanza para que haga ese, ese proceso con el mismo cemento Aquí está abriendo de costura lo que es el, la espalda, la espalda y el frente de la bolsa, así que es la mota o la borla, ya dependiendo qué raje ustedes ocupen nosotros usamos lo que es esta campana así se le nombra, viene hueco y bueno, le aplicamos en este caso, como ya lo han visto en otros videos, un poco de cola o cola loca o pegamento se instala y se deja secar, en este caso ya se queda pegado ¿qué proceso sigue? Eh, se, se sigue a, a esprear lo que son las piezas con ventaja para doblillado y algunas piezas que todavía faltan por empalmar y doblillar Esta es la pieza más grande de esta bolsa, es el frente, bueno todo el cuerpo. si sí hay que esprear bien o en este caso aplicarle el adhesivo ustedes bien para que no queden en este caso huecos y, y no se les, se les haga como tipo globo en el proceso bueno pasamos a lo que es doblillado de las, de las piezas este, aplicadas de adhesivo aquí en este caso se le va a hacer un corte a esta parte para que no quede muy forzado el doblillado de la parte interna. Ustedes pueden hacer un poco más de cortes y así lo, lo necesitan en de acuerdo a la, al material que estén utilizando. Se le cortan los excesos de doblillado. Así queda ese trabajo. Se sigue el procedimiento de la de la bolsa. La puedes voltear, porfa, Leo. Eh, este, esta pieza que instalamos nosotros aquí viene siendo el frente de nuestra bolsa. Ya la verán al final. Y este viene siendo lo que es la parte de la espalda de la bolsa. Acá como ven en el, en el refuerzo o en el cuerpo de la bolsa, tiene un resaque para, para una bolsa. Viene siendo la parte trasera de la bolsa. Y la vamos a empalmar así, con, con la vista hacia adelante y la, la otra parte trasera de la espalda, pues en la parte de la, del resaque. Se cuida que tenga toda la medida de, de la ventaja para el doblillado en todas las partes, en todos los cuatro lados. En 1, 2, 3 y 4. Se procede a empalmar bien. Aquí le va a hacer el, un corte también para que doblille bien y no quede forzado el, el material. Ok, aquí se va a pasar a... a se procede a lo que es hacer la abertura de la de la bolsa trasera. Aquí están. Son ya los cortes. Aquí está. Y se pasa al, al área, área de escreado Para doblillar todo lo que es el contorno de... del cuerpo de la bolsa y obviamente ahí donde, donde le hicimos el resaque para para doblillar lo de, lo de la pieza de la bolsa Okay. Se le corta nuevamente los excesos en este caso nosotros estamos utilizando un material un material que que es como tipo tela o lona y si nosotros cortamos aquí lo que es nuestras esquinas se empieza a deshacer entonces nosotros lo que hacemos es nada más doblarlos doblarlos no cortarlos aquí está bien así o lo dejamos que seque no verdad así okay. seguimos con el proceso vamos a pasar a lo que es el rayado el rayado de algunas piezas que obviamente pues ya lo verán en su en su proceso para que funcionan en este caso va a ser un rayado para el broche imán ya nosotros contamos con nuestro rayador con nuestras medidas y ya lo único que hacemos es plasmar las guías o rayarlas con un, un rayador es así nosotros utilizamos lo que son los rayadores marcó esta, esta guía esta y esta guía en la parte de la parte trasera de la bolsa ocupamos este mismo para otro tipo de, de rayado que viene siendo la del broche imán y también nos ayudamos con otras otras guías de acá de este lado laterales Esta placa nosotros se la ponemos como adorno, como un herraje de, de, de vista Y también hacemos un rayado para su proceso Ustedes pueden ponerle lo que ustedes en su, en su región haya un, Otro tipo de herraje, otro tipo de adorno Aquí picamos o perforamos para instalar lo que viene siendo el broche y imán se instala lo que es el macho de imán y en la otra parte lo que viene siendo el frente de la bolsa la hembra de imán lado uno y otro aquí se pasa a hacer el perforado para unirlo con remache nosotros lo, lo unimos con remache de acuerdo al herraje me pasas lo que es la, la placa o el herraje para, para que lo para mostrarlo Este es el que nosotros instalamos de vista. Hizo dos perforaciones donde va a instalar lo que es los remaches. Y va a quedar fijado nuestro, nuestro rack. Bien, así queda, y por la parte interna aquí queda, así. Ya verán el proceso eh, en el área de pespunte, se pasa al área de espreado o de aplicación de adhesivo, donde eso, eso conforma lo que es la tapa de la bolsa. Se instala bien, se fija y se monta bien. Para que quede asimétrico. Eh, con esto concluimos. En el área de lo que es. este el, La aplicación de adhesivo. O embarrado. O espreado. En el lado también de doblillado. Y de montado.